Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Díganme si se escucha, si se ve bien. Tanto tiempo. ¿Cómo anda ¿Cómo andan? Espero que se escuche bien, espero que se vea bien. Se ve raro. ¿En serio? A ver... A ver cómo es lo de ese error, capaz que está haciendo mal foco. Puede ser. Bueno, cómo andan todos, qué tal la semana? Ya efectivamente empezamos marzo y ahora sí es el, el, el mes habitual de, de los streams de los miércoles. Puede ser que esté es lente, vamos a, a, a limpiarlo. A ver. ¿Cambió? ¿Está sucio? <risa> ¿Ahí está? <risa> gracias, gracias. Bueno. Como siempre vamos a esperar unos 5 o 6 minutos a que llegue gente. A ver si se anunció por Discord. Hay un bot que hace este trabajo por nosotros. ¡Eh, Adria! ¡Qué grande! Esa suscripción, qué grande. Gracias por hacerlo. Bueno, el bot no, no, está, no está haciéndolo Pero vamos a darle tiempo A que, a que lo haga bien eh, ¿Qué más tenía que hacer? Bien Bueno A ver qué tal estuvo esta semana Hay unos anuncios que tengo que hacer Pero no quiero eh, Después lo voy a repetir Así que vamos a empezar con los anuncios el primero de todos, quiero recordarles que ya estamos en Spotify, están todos los capítulos de Lore, de Morita Explica Lore, excepto los últimos, que los vamos a ir subiendo en estos días porque Max está de vacaciones. Eh, así que nos pueden encontrar en Spotify como la taberna de rol. Segundo, el próximo martes vuelve el stream de Ñeblas de Anurem. El problema es que... bueno, problema. El siguiente martes, sería martes 23, no va a haber niveles de Anurium. Eh, así que vamos a hacer el 9, el 16 y el 23 no. Pero no pasa nada. Lo que sí va a pasar con niveles de Nurem es que vamos a mover la hora un poquito. En vez de empezar a las 7 de la tarde argentina, vamos a empezar a las 7 y media. Eh, por cuestiones de organización nomás. Y vamos a terminar a las 10 y media. O sea, vamos a seguir jugando las 3 horas, pero vamos a empezar un poquito más tarde nada más. Eh, ah. No sé si vieron, pero eh, la semana pasada nos invitó a jugar Cristecas a Bache de mí un, un pequeño one shot de ratas en las paredes. Estuvo re bueno, estuvo buenísimo. Ya está en el canal de YouTube para verlo. Creo que es el último video que subimos. Y este domingo tam, me invitó a mí solo esta vez a jugar con eh, otros DMs. Que uno de ellos es Masterpiece y el otro es, ahí anunció, es el bot. Uf, uf, uf. Noviembre nocturno. Eh, va a ser a las 2 y media de la tarde Argentina y también es de ratas en las paredes. Ahí está, casi, casi me lo olvido. Así que si tienen tiempo, los pueden ver el domingo jugar a, a Master Pifias. Noviembre nocturno, turno. Este casa a mí y no sé si va a haber alguien más todavía. Mm, siguiente anuncio. Ya estamos muy cerca de los 7000. De hecho creo que nos faltan 200 suscriptores para llegar a los 7000. Y tenemos pensado un sorteo para festejarlo, como siempre. Así que eh, muchas gracias por apoyarnos y suscribirse al canal. Y si no lo están, si no están suscritos por favor, eh, háganlo que nos ayuda un montón. Va a haber premios en sorteo, obviamente. Mañana vamos a hacer la publicación de la programación de la taberna. Eh, va a estar sujeta a cambios, pero está mucho más completa que la última vez y, y, y más armada. Y el viernes 12 vamos a jugar un one shot con Crónicas de un bardo, que anterior antes conocido como Razu Roll, que nos va a dirigir a nosotros. De nuevo, a Lu, a Bachi y a mí, y con suerte, Max. Ah, y el miércoles que viene tenemos... Eh, hey, gracias. Justo estábamos hablando de el One Shot. Gracias, Crónica de Todavía no empezamos a responder preguntas, pero justo lo estamos por hacer. La idea de este stream es charlar de rol. Van a, hacer, van a haber preguntas y voy a tratar de responder lo mejor que pueda sobre juegos de rol. Eh, si quieren quedarse a charlar. La idea es que ustedes tiran las preguntas y yo las voy a ir leyendo a medida que me aparecen en el chat. Es posible que tarden algunos minutos en responder Así que gracias Razo, por el raid, son geniales Y el viernes 12 vamos a estar jugando con ustedes eh, Creo que esas son todas las cosas El miércoles que viene tenemos el podcast En la barra de la taberna, va a estar bueno Ya tenemos los invitados, vamos a, a anunciar un poco más Sobre esto durante El transcurso de esta semana Pero ahora sí, sin más preámbulos Dejen su respuesta en el chat Y vamos a estar leyéndolas y respondiéndolas A ver qué tal Grande chicos, a ver, bueno, primero veo mucho cariño en el chat, muchísimas gracias Está buenísimo esto <ríe> eh, Ah, eso, antes de empezar, estoy teniendo ganas de streamear un jueguito Pero quería jugar algo súper tranqui, relajado, nada, nada que tenga que ir a destruir cosas Me bajé uno, así que probablemente en estos días busque algún espacio para... Ah, busque algún espacio en la agenda como para hacer un stream un rato de un videojuego tranqui lindo que me gusta. Sigamos, sigamos. A ver, a ver... Está, está dormida, menos mal. Ya se va a despertar. Bueno, buenas, buenas. Estoy está a todo el mundo. Bueno, la primera pregunta de Alex24. Para una campaña quiero que haya unas diferencias muy marcadas tecnológicamente. Que unos lugares se vean como Everon y otros como los Reinos Olvidados. ¿Se puede mezclar settings? Sí, definitivamente. De hecho en... Toda, uy, perdón que tengo los pelos acá. De hecho todos los libros de aventuras tienen una sección que te indica cómo mezclarlos con los otros libros impresos. Eh, no va a haber grandes problemas. Lo que sí, va, vas a tener que Tratar de explicar alguna situación a los jugadores de por qué la, la sección donde está Everton tiene más tecnología y la otra no. Pero eso es algo más fácil de llevar a, a nivel de historia. Pero todo, todos los libros que están impresos tienen formas de conectarse entre ellos. Están buenas. A, a, algunas no son súper, súper elaboradas, pero existe esa sección y está buena. Generalmente está por, por el principio de la aventura o, o de la explicación de, del lugar. Carlos Gutiérrez, una duda. Este año habrá campaña o One Shots de Carlos Tulu o de Vampiros. Carlos Tulu, estoy seguro que va a haber One Shots, estoy seguro, de Vampiros. Estamos preparando algo todavía, todavía no, no queremos comentar nada porque estaba en preparación, pero queremos hacer algo de Vampiros. De la llamada de Tulu, seguro va a haber One Shot eh, porque ahora tengo el manual, Bachi me lo regaló y estoy muy contento. En bestial. ¿Pensaron traer DMs invitados para esta sección? Sabes que no, pero no me parece mala idea ir eh, tratando de, de responder las preguntas con, con otro al estilo, al estilo conversación. Me gusta la idea. Lo que sí, para los, para los podcasts de La Barra de La Taberna, traemos DMs invitados. De hecho, Razu, de Crónicas de en un bardo, estuvo en uno de los podcasts. Dami, de la de escuelita, de juego de rol, de, perdón, de escuelita de rol... Eh, Estuvo con Cabra, uno de nuestros moderadores eh, Una amiga del canal que dirigió el Rol Escrito eh, También estuvo Cobas, que dirige Bueno, pero la diferencia es que los podcasts ah, Yo me estoy olvidando, ah, ramsés de D&D Latino La diferencia es que los podcasts tenemos un tema definido Y lo charlábamos y lo desarrollábamos y demás Pero me gusta la idea esa el Gremio le dice Stardew Valley Lion. De hecho es el juego que me descargué. Me descargué Stardew Valley para, para jugar algo tranquilo y relajado. Además se veía lindo. No tengo ni idea de qué se trata. Pero había una granjita y un pollito. Así que dije, bueno, esto va a estar tranquilo como para jugar algo mientras charlo con la gente del chat. Buenas, buenas. A ver, a ver, a ver. El <risa> Lion. no existe. Eh, Solen. Solen, Sol, Sol. Se me debe una respuesta sobre el voto de pobreza del stream pasado <risas> Es verdad, el voto de pobreza Bien, bueno Eh, Koa, la... <risas> hey, gracias Gracias por sumarte eh, Tanto tiempo el voto de pobreza. Tengo que admitir que te fallé, sol en sol. lamento muchísimo. No lo leí, estuve muy distraído con otras cosas y lo lamento del alma. Pero lo voy a. Prometo lo voy a leer. Bachi seguramente se está acordando y me se está enojando al respecto. Así que eh, me lo voy a leer para, para el, el próximo DM Responde. De todas maneras, lo podemos charlar por Discord. Como para que haya una respuesta. Perdón. Qué desastre. Carlos Gutiérrez, ¿alguna idea para poner planos como Shadowfells o Greyhawk en Everron? Shadowfell es más sencillo porque si, si tomás la, la organización de la cosmología de DD como es, podés tomar como que el plano primero es Everron. Y todos los otros planos alrededor están en el mismo lugar, así que Shadowfell va a estar donde está, o sea, espejado con, el, con el, de, el... ¿Cómo se llama? ¿El de las hadas? No me acuerdo. Eh, pero eso podría ser. creo por otro lado, ya que sí, es algo que está fuera del lugar, está un poco más difícil. Existe la posibilidad de viajar de planos ¿sí? No hace falta que estén Todos en el mismo mundo los, planos, los portales entre planos son algo Bastante común Así que esa es una buena manera La última que debe es ronar un portal Eso pues, debería funcionar El gremio de Antulio ¿Qué módulos oficiales de quinta edición jugaste Y cuáles te gustaron más? Muy muy poco jugué eh, Porque la mayoría Leí me gustó mucho Wildmoon, que lo leí nomás Porque es un manual lleno de lleno de información Está totalmente explicado Me gustó mucho Salmarsh Por la idea de... Porque se me, se me relacionó mucho con, con la llamada de Tulu y los profundos y demás Ramnica me dijeron que está muy bien El manual es grandote, así que yo espero que tenga muchas cosas Está el druida de las esporas ahí, así que genial Um, ¿Qué otro estoy pensando? Bueno, oh, las minas de Pandelberg no. Si bien no las jugué, las leí y veo el éxito que tiene el servidor de Discord. Así que sí, si, es, si le va tan bien ahí, considero que es un buen, una buena aventura. ¿Qué más? Ay, no me acuerdo. Pues sí, si hay una bocha. encima ahora sale otra. Sale. Eh, ¿Cómo? Von Richens. Guys to Ravenloft, creo Algo por el estilo um, Van Richens Ese es el próximo manual De hecho salió Candlekeep Me lo olvidé completamente Y ahora sale otro manual Agus Spo, Hola, empecé mi primera campaña como DM oficialmente Todo el grupo es bastante novato igual que yo Consejos para gener en general para la campaña Bien, tenemos Un montón de debido sobre esto sobre todo los talleres te van a ayudar mejor hay uno que se llama cómo preparar una campaña cómo narrar una historia mi consejo es que prepares material que prepares que prepares de más no hace falta que sepa qué pasó con cada rama del árbol importante del pueblo pero sí que haya un pequeño un poco de historia del árbol importante y de las personas que que lo conocen y demás como para que llegado el momento que alguien te pregunte, vos tengas material para responder. Esto, esto es un consejo que siempre damos, que es... Si vos pensás improvisar, prepará un poquito al menos como para tener una base y, y hacer algo interesante. Después... Vas a ir desarrollando tu estilo, pero lo importante es que eh, tu grupo se divierta. El otro consejo que siempre damos es que trates de hacer reír a tus amigos para que todos la pasen bien... Y que se sea un ambiente recopado y sea genial y demás. Así que prepara y tratar de hacer reír a todos... Son dos buenos pilares para iniciar. Carlos Gutiérrez. ¿Cuál fue tu primer manual que te compraste? ¿A qué edad te lo compraste? ¿Aún conservas tu primera mini? ¿La mostrarías? ¿La primera mini? No, la, la perdí. Hace mucho tiempo. ¿no? Nunca la valoré mucho. Eso fue un error. A ver, en manuales... Lo cierto es que creo que no me, no, no me compré Muchos, muchos, manuales no, no. Es, Son estos de acá nomás eh, Muchos me los regalaron eh, er, eh, Regalos de familia de, de amigos y demás eh, hmm. No estoy del todo seguro Pero creo que el, que el que primero me compré El primero de todos es Paranavia Todavía no lo pudimos jugar porque bueno, estábamos jugando otra cosa, después apareció la pandemia, qué sé yo, porque tenés que jugar en presencial ya que requiere cartas. Pero fue creo que fue ese, porque nada, nunca tuve plata para comprar los manuales. Hasta, hasta ahora que puedo comprar uno cada tanto. Así que treinta y pico, más o menos. Buenas, buenas, ahí veo a Coas. Bueno, si juegan Star y Valley, yo no tengo ni idea de cómo se juega, pero. Arreglamos algo. Sí, ahí veo las respuestas de, de Sol en Sol. Lo lamento mucho. lamento en el alma, perdón. Estuvo, estuve mal. Voy a, voy a hacerlo bien. ¿Qué es el voto de pobreza? Todavía no lo sé. A ver, a ver. Carlos Gutiérrez. Una duda, como me ¿consideras útil el Tarroca? ¿Jugarías D&D versus Rick and Morty con subs? ¿Lo has leído? ¿Qué opinas? No lo leí, pero me... Este, Max lo jugó y tuvimos esta charla en la que vos tenés que rolear a Morty roleando a su personaje Y así con todos los demás Creo que lo podría llegar a dirigir, estaría bueno Tendría que, que investigar un poco más de Rick Amorty, Porque solo vi la serie tengo entendido que hay cómics Tienen voces muy marcadas Los personajes, intentar imitar una estaría muy bien Y, y creo que se puede llegar a hacer algo divertido con Rick Morty. Además las hojas ya están hechas eh, Debe ser rápido el juego El manual no debe tener muchas, muchas cosas no lo, no lo vi realmente Pero suena bien Sigamos, sigamos, sigamos. Urth Me gustó mucho el video sobre el Bloodhunter. ¿Recomendarías alguna multiclase con esa clase o algo más respecto al Bloodhunter? La verdad, que no sé nada. Soy muy mal haciendo multiclase yo. Pero me gusta mucho el Bloodhunter que se transforma en, en, en el, el licántropo. Que te da como ataque con las garras y demás. So. Pecho hecho yo, esto debería leerlo mejor Pero si vos podés aplicar las maldiciones de Blood Hunter Con las garras Como monje también deberías poder aplicar las, la, las habilidades de los monjes No sé si cuenta como desarmado Sí, cuenta como armas naturales Es un golpe desarmado Así que debería funcionar Lo voy a investigar mejor Pero no estoy seguro de eh, las, las demás multiclases Las demás no lo sé Tal vez el brujo con el pacto de la espada También le vendría bien con, con alguna de las otras eh, Habría que ver <ríe> Nota 122 Miras otros canales de rol en Twitch? Sí, pero no los sigo mucho Miro un rato de, de todos los que hay Generalmente me, me subo Aprendo Twitch y digo Uy, mirá, está streameando este Lo dejo, Escuelita de rol y, y Crónicas de un barro Son los que más dejo También a... Um, eh, a Dandy Latino cuando los encuentro Pero después cada tanto veo eh, El Concilio del Sur que suele estar eh, Hay un montón Dados y dedos, hace un tiempo que no los vemos ah, Hoy estaba la mansión del dragón hablando, Haciendo un, un programa que tiene que llamar Café con el, el, café, el dragón, café con el dragón Pero lo cierto es que no, le, no los sigo mucho ¿no? No, no, no estoy al día con las sus aventuras Me gusta mirar ¿Cómo juegan un rato? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo narran y describen sus acciones y sus personajes? Eh, y, y me suelo ir, pero sí paso a saludar siempre, sí trato de, de, de, de eh, interactuar con ellos ahí mediante el chat, como dejar algún comentario copado, o usar alguno de los puntos del canal que ellos usan. De nada, me, me alegro que los videos sirvan. Sigamos, sigamos. El caldero de talla para mí va a estar buenísimo. Yo también lo quiero ese manual. Se ve súper divertido. Espero, espero que... Espero conseguirlo algún día. Evil A+. Nunca me he quedado tan tarde en Twitch. He enlazado un par de raids y parece que hay muchos más canales americanos que españoles. mira Sé que canales... Yo suelo encontrar canales españoles más temprano. Porque ahora ya es... Es, creo que son cuatro horas más Están cerca de ser las diez de la noche acá Allá serían como las dos de la mañana Y, y del jueves encima eh, En cuanto a los canales de este lado del, del río Pues no sé si hay más Pero hay bastantes, eso sí Hay, hay muchos en México eh, o, o, o la parte de, de Centroamérica para Por esa zona había otros argentinos. Está Argenrol, que hace rato que no los veo. Cristecas, de hecho, él estremea cada tanto. Es de Uruguay. Eh, en Chile tenés Piedra Bruja. Eh, el Catador de Rol también está. Creo que también trabaja con ellos. Ah, hay bastantes. No, no le había prestado atención a eso. Cerca de 20. ¿Recomendaciones para un novato que próximamente quiere a a arrancar a streamear rol? Me encanta esta pregunta. De hecho. El último, creo que fue el último, el último podcast que hicimos con Dami Escuelita de Roll y Rasu de Crónicas de Unbardo. Fue sobre streamear rol. Fue, fue charlar nosotros contando las cosas buenas y las malas que nos pasaban Así que lo primero que recomiendo es rever eso o escucharlo de fondo Ya, ya lo vamos a subir a Spotify Pero creo que lo mejor que puede pasar al principio es que hagan un stream de prueba no hace falta ni siquiera streamearlo eh, Organicen todo en el OBS Y denle en grabar Hablen, jueguen un rato Tengan charlas Muevan cosas de acá para allá Y después vean todos juntos el video A ver Cómo, cómo sucede Qué tal la animación Qué tal los cambios de escena qué tal se escucha, súper importante a veces hay que tener en cuenta que la música de Roll20 está muy por encima de la voz de los personajes y eso se puede perder también tenés que conocer a tu micrófono streameando porque algo que me pasa a mí de hecho con, el, con este auricular que este micrófono no capta bien los susurros y si hablo bajito se pierde el audio y lamentablemente se perdieron algunas líneas de algunos NPCs en la aventura se escucharon cuando yo estaba jugando con los chicos pero no se guardaron en el stream Así que es importante conocerte, conocer tu aurícula, tu micrófono y el de tus compañeros. Hay, hay, hay como una etiqueta sobre, sobre las videollamadas que también se aplica a jugar rol. Que Es aprender a esperar el tiempo de la, las demás personas que están hablando para no interrumpir, para nada más. Eso también es importante. Conocer la plataforma que vas a usar, ya sea Roll20, Fantasy Grounds, eh, Astral ahora, que todavía no la investigué, pero suena bien. Mi, Por mi parte yo preparo mucho todo antes, preparo todas las escenas que so sospecho que pueden pasar, escenas al azar, o, o me dejo escenarios listos con los tokens en la hoja para, para asegurarme que cuando ellos lleguen a, la, a, la, a esa situación... Lo único que tengo que hacer es cambiar de escena eh, Mirar otros streams, a ver cómo juegan ellos, qué hacen Súper importante el research Ver cómo tienen sus overlays, qué hacen con ellos Cómo el DM se presenta, cómo se presenta el grupo El, el nivel de producción que tienen, qué es lo que vos podés hacer Cómo aprovechar la, la pantalla entera Es, es algo súper importante Porque vos querés que, que te vean a vos jugar Que te vean a tu, a, al resto de tu grupo Pero también que se vea el tablero Que se vean dados Cómo presentar a todas esas partes Es importante um, Y esto lo hablo desde, desde La poca experiencia que tengo con la taberna Sospecho que se me va a ocurrir algo más En mi camino durante este stream Pero eh, Esas son buenas ideas si, si no, también, eh, si me quieren hablar por privado, yo no tengo drama en responder. De hecho, no creo que nadie de la gente que streame rol tenga problemas en, en ayudar de ninguna manera a esto. <coughs> Sigamos. Nacim Santos. <ríe> Nacim Santos. Muy buenas, Lion. Pregunta. Tengo un jugador que su personaje por trasfondo es algo solitario y alejado del grupo. Solo llevamos una sesión. ¿Algún consejo como máster para que se involucre más? ¿Y cuánto tiempo debería esperar para ver si es un síntoma que se alarga en la campaña o si se involucra con el paso de las sesiones? Es súper es importante la, la diferencia que, que existe ahí. Para mí, con una sesión, es difícil. Es difícil para vos saber si esto es algo que va a suceder todo el tiempo, el tipo saber solo porque es su personaje. También es poco tiempo para que el personaje se dé cuenta que necesita el grupo para avanzar en lo que quiere hacer. Entiendo que sea solitario, pero en algún punto vas a tener que trabajar en equipo para conseguir algo. Tal vez podés reducir la cantidad de tiempo que estás con las personas o que estás hablando con las personas cuando no están haciendo una misión o algo importante. Y te vas solo, te vas a dormir, te vas a caminar, lo que sea. Pero el resto del tiempo vas a tener que interactuar con ellos. Porque si, si vos lo que querés es... Derrotar a un rey malvado, a ese rey hay que llegar hasta ahí Hay que, hay que lograr entrar al castillo, encontrarlo, luchar contra él Mostrar que es un, que es un traidor al, al mundo, etc No es algo que va a poder lograr sobre el personaje Y eso es algo que tiene que aprender él mismo El trasfondo es también un primer paso para el personaje Es cómo, cómo él llegó hasta este punto y eso, por más que esté y él haya vivido de manera solitaria Es algo que también puede modificarse Porque de repente encontró a alguien que está dispuesto a escucharlo Que está dispuesto a ayudarlo, que quiere pasar tiempo con él Prefiere acompañarlo a comer y demás Eso es algo que se puede modificar No está escrito en piedra el trasfondo Es algo que el personaje, como el personaje llegó hasta este punto Pero desde este punto en adelante Va a depender mucho de la aventura, de la interacción que tenga y demás Así que yo le daría tiempo. Así. Tanto a él y al resto del grupo también para incluirlo. Aidel. ¿qué, ¿Qué opinión tenés del, al respecto de los PBTA? ¿Cuáles jugaste? ¿Leíste algún sistema PBTA? ¿Cuál te gustaría jugar? PBTA se conoce como Powered by the Apocalypse. Jugué Ratas en las Paredes con Cristecas. Y me pareció un sistema súper, súper fácil, rápido y... Que no interrumpe el juego Que vos decís Bueno, esto puede ser cualquier juego de rol Pero lo cierto es que a veces en D&D Hay una regla que se interpone en la situación Y, y vos como DM podés ignorarlo o no Pero la regla está ahí Diciendo, así nos hacen las cosas Por lo que entendí yo De jugar con él, que fue el único juego de ratas en las paredes eh, El sistema Está hecho para que la narrativa avance Super fluida Y eso me sorprendió de hecho me, me quedó gustando y quiero leer el manual más en detalle a ver qué tiene, porque el manual el manual que, yo, que encontré es un libro grande, son como 300 páginas. Y el, y el sistema de juego es muy sencillo, tirás 2 de 6, si sale 8 más tenés éxitos y después tenés formas de, de volver a tirar los dados, de modificar los números en las tiradas. Eh, imagino que hay otras cosas más, porque tiene 300 páginas de manual. Así que por ahora Ratas en las Paredes me gusta mucho, además el cuento de Ratas en las Paredes me encanta. Y, y quiero buscar otros Pobre para Apocalypse eh, no, no conozco muchos más Carlos Gutiérrez ¿Alguna vez has usado conjuros vivientes en Everron? Como DM pienso Poner manos a ardientes en una biblioteca O bien otros conjuros vivientes O bien ¿Qué otros conjuros vivientes pondrías ahí? La parte son 6 miembros de nivel 1 no, nunca usé los conjuros vivientes. Siempre me parecieron súper divertidos e interesantes, pero... Recuerdo la vez que dije, uy, tengo que usar esto de alguna manera. Me los olvidé. Dije, uy, tengo un super lugar para usarlos. Y me los olvidé. Y nunca más volví a ellos hasta, creo que la semana pasada, que alguien me habló de los conjuros vivientes. Eh, si sí, no fuiste vos, Carlos. Suena bien. Suena bien. Los conjuros vivientes son monstruos. O sea, son conjuros hechos monstruos. Que tienen... Una suerte de cuerpo para poder atacar y demás eh, Suenan divertidos, la verdad tengo que probarlos Si los prueban ustedes, cuéntenme ¿Me dan ganas de probarlos en la nube? Sí, tengo, pero yo quiero también Digamos que haya una forma de que encaje N bestial, ¿de dónde sacas? ¿De dónde es esa figura del gato otra tuyo? La, la que está abajo del librero <risa> Está durmiendo, está durmiendo. Se llama Tabaxi. Hacemos Tabi y es un ladrón. El gremio de Don León, ¿cuál es tu aspecto favorito de Cyberpunk 2020? ¿O de la ciencia ficción futurista distópica en general? No es tan Cyberpunk como uno lo esperaría, pero si es algo, una distopía en el futuro, el universo de Mad Max me encanta. Pero, por otro lado, como dije, no es cyberpunk. No sé qué sería. ¿Sería Oxidopunk, tal vez? Me gusta mucho Cyberpunk 2020. Tiene la onda de los cyborgs de las corporaciones. Eso, eso se siente bien. Por otro lado, algo así como súper, súper futurista nunca, nunca jugué. Como, como que extremadamente futurista. Donde... Salió, de hecho, el juego Robota, donde... el por lo que entendí de, de los pocos videos que vi es que los jugadores son robots y tienen que hacer una. Tienen que explorar el mundo. Y. Que es decir, en se encerra. Se cerra, perdón. Y los quiero ver, lo quiero ver, quiero ver de qué se trata porque nunca lo hice. Pero. Pero súper, súper futurista no. Star Wars, que es extremadamente futurista, viajan por el espacio sin problemas. Recorriendo la galaxia así. Eh, eh, pero fue hace mucho tiempo. Uh pack me gusta. Eh, jugué el, el viejo. El viejo, que es... Bueno, 2020. <ríe> fue el año pasado. <ríe> Vaquero. ¿Qué clases de de te faltan por jugar? ¿Cuál es la que más has jugado? Imagino que la que más jugué fue Bardo. Las que me faltan jugar. En quinta creo que todas me faltan jugar. O... Habré jugado alguna que otra. No me acuerdo ahora. Como jugador, ¿no? Como DM seguramente usé varias. Usé varias. Pero... Pero en general sí. Bardo probablemente fue lo que más usé. Y e imagino que lo que menos usé fue Brujo porque salió, pues, salió hace poco. Nota 122. ¿Cuál es tu límite de extravagancia en cuanto a roleo? Acá en Uruguay fue una reunión de rol con varias mesas y una estaba jugando con personajes que eran ponis mágicos. Algo así como el pequeño pony. Está ese manual. Lo, lo vi así nomás, no le presté mucha atención. Pero está el manual de mi pequeño pony. ¿Varía en cuanto a la extravagancia? Depende, depende el, el tiempo que tenga y la estupidez que haya consumido esa semana. Por ejemplo... Eh, hay una campaña que, que... Ya había hablado de esta campaña, que era una campaña de la llamada Tulio, pero mis jugadores tenían la tendencia de armar entre ellos los personajes y después me contaban a mí en el momento que empezaba la aventura. Estaba bueno, pero terminamos jugando una campaña en la que ellos eran cuatro fanáticos de las Tortugas Ninjas y se habían comprado los trajes. Cada uno era uno de las Tortugas Ninjas, tenía una pizzería y eh, le hacían guerra a las otras pizzerías. Iban a eventos de cosplay y se agarraron las piñas con los Power Rangers. Yo no dije que no. Nunca nunca dije que no. Bueno, ¿quieren jugar esto? Vamos, dije yo. Fue súper divertido, estuvo re bueno. Varias de sus misiones fueron repartir pizza a, a casas medio lejos. Estuvo divertido, eso no lo voy a negar. Eh, pero jugamos la llamada de Tulu. En cuanto a sistema, no... no sé, sea, A mí pequeño Pony no me llamó la atención, pero tal vez debería haber... Paranoia es una masa, todavía no lo jugué. Eh... Sí quiero, quiero jugar otros juegos ahora mismo. Eso seguro. Lion. Carlos Gutiérrez. He roleado magos y clérigos, pero no sé cómo rolear hechiceros drow Más que nada porque no tengo idea cómo rolear el origen de la magia de las sombras. Bien. El, si no me equivoco, la, el hechicero de las sombras te está conectado con el Shadowfell. Habría que ver cómo es el mundo Y cómo es la conexión con el Shadowfell Para que vos lo puedas hacer Pero lo, tss, la, Las explicaciones de Shadowfell Todas tienden a terminar en el misterio O en la oscuridad O en... Uh, somos misteriosos eh. Así que tra yo trataría de escribir algo eh, No muy complejo Tratar de, de inventarle Que haya una conexión Tal vez en algún momento algún familiar hizo un pacto con eh, alguien de Shadowfell, está en la magia de brujo, y parte del pacto era que esta entidad iba a manchar su línea de sangre ad infinitum, o ad eternum, o en algún momento futuro, y naciste vos con la mancha de esta, de esta cosa de las sombras... Y justo sos hechicero, así que... Tenés esa conexión. Algo así no estaría mal. De hecho, ahí tenés magia explicada en el pasado de tu personaje. Porque, qué sé yo, tu, tu, tu abuelo hizo un pacto con alguien de Shadowfell para tener magia y ser un brujo. Y después naciste vos con parte de Shadowfell ya incluida. Vaquero. ¿Qué sistema recomiendas para partidas pulp? Bien. Las partidas Pulp. Hay uno hace poco que estaba. que estaba chusmeando que era Hollow eh, Earth. Que es la tierra. La tierra hueca. Hay una conspiración muy extraña que dice que la Tierra en realidad está hueca. Adentro hay un sol hay dinosaurios y están los nazis. Y para jugar Pulp, esto está bueno. Es, es todo muy hilarante. Vos jugás como tipo una película de Indiana Jones donde vas abajo. O sea, adentro de la Tierra a pelear con nazis que arriba de dinosaurios. Bien. Suena siempre es, me pareció Es súper raro el juego Porque vos decís, esto es un recontra juego de rol Pero la premisa Es, es, es esta De ir a, a pelearte con los nazis Con los dinosaurios, suena divertido Kevin Kevin Otitis ¿Qué recomiendas para arrancar en el rol? ¿Qué juego? La verdad que hay muchos, muchos sistemas Ahora que Lograron Reducir la complejidad de su sistema para que todas las personas nuevas que llegan a los juegos de rol tengan una oportunidad en su juego. Siendo este uno de los casos, de Day, Day Quinta Edición. Yo lo recomiendo porque para mí Day, Day es el puente. Es el puente de Day, Day Quinta Edición hacia el mundo de los juegos de rol en general. Porque es rápido, se aprende súper fácil y una vez que estás ahí después decís, bueno. Fue un poco esto, entiendo de qué se trata, entiendo cómo un personaje, cómo yo soy un personaje y tengo que llevar a cabo acciones, cómo respondo, cómo, a, a, cómo comento la historia, cómo agrego material. Pero ahora quiero hacer otra cosa, que yo quiero jugar a vampiros. ¿sí? Vampiros quinta edición también re, modificó su sistema para que sea accesible. Eh, o te vas a algo más pobre para Apocalypse, que es todavía mucho más accesible, pero más tirado a lo narrativo Así que para mí la idea quinta me parece una gran idea para empezar. Eh, el sistema es fácil, rápido, se arman los personajes en, en, en, en, bueno, en una pequeña cantidad de tiempo, pero después salen jugando Y lo que sigue es que si vos recién llegás y conoces un, par de, un juego y te gusta Te podés quedar ahí en ese juego como mucho, porque está bueno, pero también como un montón otros Decís, quiero algo más, y te vas a jugar séptimo mar, porque séptimo mar es excelente o te vas a jugar 5 anillos, o... A alguno de los juegos de de superhéroes porque es lo que, es la historia, son las historias que vos querés contar y esos sistemas están preparados para contar esas historias yo recomiendo, empezar con D&D es una gran idea Crónicas de un bardo. ¿Cómo le masteriarías a un grupo de jugadores experimentados que son amigos entre sí? Buena pregunta esto es porque nos dirige el viernes que viene Yo creo que lo primero que haría, si fuera, si, si lo que me tuviera a pasar a, a mí, ¿no? Yo, yo llego a un grupo ya formado de gente que juega a rol hace un tiempo y tiene, tiene una dinámica establecida. Creo que lo mejor que podría hacer como DM ahí es darle el espacio a los jugadores. Interrumpirlos poco cuando están charlando entre ellos y no... no no encaminarme mucho, no encerrarme mucho en la historia Sino eh, darle el espacio a ellos y, y que ellos avancen la historia Porque generalmente con los jugadores experimentados Que, que realmente le, le, les gusta el rol y, y quieren aprovechar el tiempo Son ellos mismos los que van a llevar a cabo la aventura Los que van a empujar hacia adelante con sus personajes Tal vez no sea el caso ¿eh? <risa> Tal vez no sea el caso Con Juan, Juan con Cristeca, se estuvo divertido, Nos salió todo bien, la pasamos genial eh, pero yo haría eso Si llego a un, gru si un grupo Esta es una pregunta que me habían hecho Cuando, cuando me preguntaron sobre eh, Que te paguen para dirigir Lo que suele pasar en estos casos Es que vos ya llegás a un grupo de amigos En el que vos sos el nuevo vos tenés que dirigirle Así que para mí lo importante es Que tu enfoque empiece En la dinámica que ellos ya tienen Espero ayudar en algo. <risa> Vaquero820. Si llegan a 20.000 suscriptores este año, ¿te teñirías la barba? La verdad, moriría por verte con la barba teñida. Lo, muchas veces estuve cerca de hacerlo. Yo creo que. Sí, ¿por qué no? Suena bien. Hay que llegar a los 20 de alguna manera. El gremio de Don Tulio. ¿Se dan cuenta de la dimensión del crecimiento de la taberna en el último año? Es una locura genial. ¿Sabes que no? Y esto pasó. Esto nos pasó hace poco, fue porque, porque una, un, Bachi estaba hablando con una amiga y, y, y, y siempre estamos en el tema de cómo podemos hacer crecer el canal y, y es algo recurrente en nuestro grupo y la gente que está alrededor nuestro. Y, y una amiga de Bachi como que le dijo, ¿pero vos te das cuenta lo rápido que está, lo bien que le está yendo? Y cuando yo escuché ese audio de costado y Bachi me lo contó después, yo dije, no, no me había dado cuenta para nada lo, lo lo, lo lindo que está creciendo todo esto Lo rápido que va Lo, lo bien encaminado que, que queremos estar Y estamos súper agradecidos Porque todo esto se debe a toda la gente Que nos está mirando ahora, la que nos mira en YouTube La que está en el Discord Que nos ayuda con Patreon, que nos ayuda moderando Que, que, que viene con ideas Que viene con sugerencias Canales ajenos a nosotros Que nos invitan a participar, se hacen colaboraciones La verdad que no no nos no dimos cuenta pero porque en ningún momento paramos a mirar tampoco, solo, solo queríamos seguir adelante. Hay que grabar, hay que editar, hay que seguir, hay que postear. Y en, y en las vacaciones no lo hicimos, en las vacaciones simplemente apagamos, dijimos bueno, listo. Hubiera sido un gran momento para decir mira todo lo que hicimos, pero descansamos, la verdad descansamos. Y ahora que, que pasó esto, sí, es como wow, vamos en 7000, qué, qué tremendo. Así que, de corazón, muchísimas gracias a, a todas las personas que están acá ahora y a todas las personas, si alguien lo ve por YouTube después, y a todas las del Discord y a, a los Patreons y a los que nos ayudan por todos lados. Alex 24. Mi me aprovechó algo de mi atuendo para darme una ventaja en una situación. ¿Crees que está bien, pese a que el atuendo no tenga nada que ver en el nivel de mecánica? Sí, está perfecto, de hecho. Es sumamente útil. Porque los personajes son... Más que los números que tienen anotados en la hoja Muchas veces el atuendo es re importante o, o, o las armas que lleva a la vista Supongamos que llegas a una ciudad Donde no se puede tener armas Y vos no vos querés usar tu arma Pero la tenés en el cinturón, en tu espada Y los guardas te dicen No puedes andar con tu espada suelta Así en su cinturón Guardala en la mochila y eso, aunque no parezca, está metido en las mecánicas porque si no, si vos no guardas tu arma, no vas a poder interactuar de manera social con nadie del pueblo. No vas a poder hacer una tirada de persuasión con nadie porque tenés tu espada a la vista. Entonces está buenísimo que lo hagan porque tu personaje es todo tu personaje. Si tiene, qué sé yo, un, un, una medalla y va a un lugar donde esa medalla es importante, esa medalla te va a dar beneficios a vos. Porque esa medalla de alguna manera en ese lugar es importante. Y tu personaje la tiene. Así que sí. Está buenísimo eso. Hace que el, el 100%, de, el 100 de tu personaje sea útil para rolear. Y te genere beneficios a vos. <coughs> Vaquero. ¿Qué recomiendas jugar con un público observando? ¿Centrarse en la partida o leer el chat y ir respondiendo las cosas? Si estás jugando, para mí tenés que jugar. Si, si vos lo que vas a presentar es un stream de un juego de rol... La gente te va a ir a ver a jugar rol Y lo que creo que pasa en el chat Porque yo no lo puedo ver cuando estamos jugando Es que charlan entre, entre las personas ahí Es como que la gente está sentada en la barra Mirando la televisión Y todos comentan sobre lo que está pasando Y, y a veces se ríen entre ellos Así que creo que eso es lo que hace el chat Durante los streams de rol Si vos lo que vas a presentar es un stream Vos tenés que tratar de hacer lo mejor que puedas Y concentrarte En la partida y el stream a la vez es difícil. Y agregarle al chat todavía más complicado. Así que rolea lo mejor que puedas. Dan Pakuma, ¿Alguna vez le diste un ítem mágico a tus jugadores solo para ver qué pasa? Sí. De hecho, casi todas las veces son así. Como que <ríe> me ha pasado eh, revisar objetos mágicos y dije, esto me gusta. O se me ocurre alguno, esto me gusta. Se los tiro a los jugadores y veo qué sucede. Ah, ah, eh. <ríe> Suelen ser la, los momentos más divertidos cuando encuentro una manera de usarlos. <risa> Obviamente, hay un montón de, de objetos intencionales que son para promover la trama, promover la aventura o, o generar eh, conexiones entre NPCs y personajes. Pero la mayoría de las veces, cuando hay un objeto medio al azar mágico en, en mis partidas, son porque se me ocurre el copado y lo tiro ahí a ver qué pasa. <coughs> Carlos, vos preferís los libros con su portada normal o portada alternativa ¿Cuál es tu portada favorita del libro de manual aventura de quinta edición? A mí me gustan los comunes A mí me gustan esos que están ahí Que tienen el, el lomo rojo y negro que dice Nations and Dragons De todas las portadas que hay Tengo que decir que mi favorita, si no me equivoco Es Sanatar Porque está Sanatar ahí te, O sea, vos no ves a Sanatar Ves al pescadito, que no me acuerdo el nombre pero atrás está Sanatar. Me encanta esa portada. Está buenísima. Paquero 8.20. Si tú ves que tu DM está haciendo malo o teniendo actitudes negativas con otro jugador, ¿cómo jugador qué haría? Buena pregunta. Hay una. Si bien, digamos, parte de, de, de, la, de la idea de. de a jugar es pasarla bien y demás Estas cosas suelen suceder y nadie está exento de culpa Si el DM está haciendo algo malo hay que parar y decir Che, esto que estás haciendo no, no, no va O ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué genera esto en la historia? Si estás tratándolo mal a, a mí me está poniendo incómodo Si yo ya tengo que actuar por otra persona Algo estuvo mal hace un tiempo largo Porque esa persona debe estar incómoda hace más tiempo que yo Incluso si eso le pone un, un, un freno a la sesión de ese día Lo hará, lo lamento Pero tratemos de ser un, un grupo ameno Donde la gente viene a divertirse y pasarla bien Porque bueno, como DM y como jugador Todos tenemos días malos y buenos A veces sabemos descargarnos con una manera correcta Y enfocar la, toda esa energía mala, entre comillas Hacia algo Pero a veces... Simplemente no nos sale y la apuntamos mal y, y terminamos lastimando a otra persona. Y a veces simplemente hay gente que tiene una mala actitud y se, y solo la dirige a, a, a gente que no tiene nada que ver. Así que hay que parar el carro ahí decirle qué está pasando acá. Solucionemos esto ahora, si no, esta y todas las sesiones futuras van a ser horribles. Nacim Santos. Cuando acabe la pandemia, ¿querrás regresar al rol de Mesa? ¿Anuren pasa a una modalidad de, en Mesa o seguirá siendo en línea o algún punto mixto? Bien, esta, esta es una buena pregunta. Porque es algo que me vengo, que vengo viendo hace un tiempo. Yo no quiero no quiero que deje de ser online por todos los beneficios que nos da. Por lo, principalmente a mí como DM, de, Me deja el tablero de, de cualquier... De cualquier plataforma online es simplemente excelente Vos pones una imagen, una grilla Y de repente tenés un tablero genial no, tenés, no tengo que dibujar nada Busco una imagen de algo que me guste y ya está Y yo soy muy malo dibujando, sobre todo en el momento Pero por otro lado Jugar rol de mesa está buenísimo Pero para hacer un stream de algo así Requiere un setup mucho más complicado Así que por lo pronto Anuragip se va a mantener online Hasta que en un futuro Si llegamos a tener un estudio o un lugar en el que podamos juntarnos y tener buenos micrófonos, iluminación y demás. Podamos hacerlo. Pero por ahora se va a mantener online. Pero sí, volver a rol de mesa seguro. Eso es seguro. Es muy linda la, la experiencia. Y la extraña Ahí veo preguntas de Lore. Nota 122. ¿Qué clase de máster te consideras? ¿Uno blando, un máster nazi o algo en el medio? ¿Qué disfrutas más al dirigir? <risa> no sé si soy la persona correcta para responder esta pregunta, pero... A mí me gusta generar decisiones. Bueno, tal, vez, tal vez es algo medio común entre los DMs. Esta, esta, la idea de, de, bueno, yo te voy a poner el personaje en una situación, vos responde y después vemos cómo sale todo esto. Eh... A mí me gusta eso, yo siento que las complicaciones son la, lo que carga la historia Como que cada vez que hay algo sucediendo que, que puede eh, catapultar un montón de otras cosas Depende de lo que el personaje decida, es importante Así que a mí me gusta muchísimo darle la responsabilidad a los, a los personajes que ellos, que ellos tomen total control del rumbo de la historia Y que sean ellos los que deciden para dónde van es más o menos lo que está pasando con Aluno. Eh, eh, son ellos realmente. Eh, manrel no tiene un plan real. Sí, pero los jugadores van para donde ellos quieren. Y hacen como ellos quieren. Y depende de donde van. Es la información que consiguen y demás. Pero a mí me gusta que ellos tengan el control. Sospecho que sería un DM tradicional. No, no, no soy malo. Pero las consecuencias existen. Eso es seguro, digamos. Las consecuencias están sí o sí. De hecho, si les interesa mucho dirigir, eh, y tienen un, un por lo menos tienen un tiempo, les recomiendo mucho un libro llamado Juega Sucio, de John Wick, un diseñador de juegos de rol muy conocido. Entre los juegos que hizo fue Séptimo Mar, Leyendo de Cinco Anillos, y un montón más que sacó Independiente. Que da es una recopilación de consejos que escribía en una columna, en un foro hace mucho tiempo, sobre dirigir. Y hay cosas muy buenas ahí para hacer. Vaquero, ¿cómo nacieron los personajes del one shot de ratas en las paredes? ¿Los crearon juntos o por separado? Fue todo por separado. De hecho, creo que la que realmente se esforzó, como siempre, es Bachi. Ella realmente creó un personaje entero. Eh, después le pregunté a Luciana qué quería hacer. Ella, no sé cuál fue el proceso creativo que hizo, pero dijo, yo voy a jugar con esta piba, va a ser Inés. Va a hacer estas cosas. Y yo agarré una imagen y dije de pelo de los 80 apareció la imagen que usé de Nick y dije, bueno, esto se llama, llamar Nick y, y dentro del arcade, eh, que eso era realmente lo único que teníamos, Chris nos dijo que íbamos a trabajar en arcade, así que cada uno trabajaba en una parte del arcade, Bachi trabajaba en las golosinas, Luciana entregaba los premios por los tickets y yo era el que trabajaba en las máquinas, ah, fue, fue muy, muy, muy rápido ese estilo. Gordura más. Hola, Dayona, y a todos. ¿Cómo hacemos que los trasfondos tengan un papel en el juego? No subactores, sino acólito, marinero, etc. Bien. Atalos a la aventura. Que si alguien tiene el, el, el trasfondo de marinero y se llegan a un barco, se puede encontrar con alguien que estuvo con él pescando, o viajando en un barco, o trabajando en un, en un puerto militar o un astillero. Si alguien... Es eh, el héroe del pueblo Que en algún momento pasen por el pueblo Y lo reconozcan eh, Que el trasfondo sea parte Sí o sí de la aventura De hecho eh, es mucho más recomendable que lo sea Así tiene sentido que los personajes Tengan esa pequeña fama antes de empezar A ver, a ver, a ver Kuma, ¿Crees que Nick logrará crear su videojuego? <risa> no lo sé. Fue divertido jugarlo. Fue muy divertido. Nota 122. ¿Consideras que los alineamientos encasillan mucho a los personajes? ¿Se los pedís a tus jugadores? Yo se los pido de manera inicial. De hecho... Eh, charlo con ellos sobre qué es lo que... Lo que esperan del personaje. Cómo, por qué lo eligieron. Y qué van a hacer con el alineamiento. Pero... En ningún momento soy súper estricto El añadimiento es algo fluido Es algo que va variando Depende de la situación Yo lo uso mucho para Cómo la gente Que los conoce responde a las actitudes De los personajes Por ejemplo, alguien caótico malvado Tenemos un jugador caótico malvado El resto de los personajes Saben que este tipo está mal Y, y, y nunca todo lo que haga es medio azar y tal vez rompa cosas o mate a alguien o lastime a otra persona. Entonces ya también los uso como un reflejo de ellos mismos para los demás. Me sirve generalmente más a mí que a los jugadores porque ellos van realmente a actuar como, como les parezca. Pero también es un buen punte a pie para empezar a rolear el personaje. Después, para dónde va, eso lo decide la persona. Gordura más. Tips para crear momentos dramáticos. Una revelación, una muerte. Bien. Está buena esa pregunta. A lo que me gusta hacer a mí con estas revelaciones, con estos momentos de, de De importancia dramática, es no narrarlos desde la persona que los está viviendo. ¿A qué me refiero? Puedes aprovechar... Yo aprovecho a los NPC que están alrededor o a los, otro, a los otros personajes. De esta manera... Vos tenés. En la situación hay muchas personas estando presentes, estando atentas, mirando, etc. Y vos podés usar a cada una de esas personas como foco de lo que está sucediendo. Entonces, si un personaje, por ejemplo, eh, eh, recibe el golpe final. En vez de decirle a ese personaje que está recibiendo el golpe final y cómo lo duele y demás, le digo al mejor amigo de ese personaje. Le digo al otro jugador. Le digo exactamente cómo la sangre vuela. Le explico, le explico a esa persona todo lo que ve. Obviamente, la persona que está el personaje que está recibiendo el golpe también escucha todo esto. Pero me centro en el otro, en el, la segunda persona, para darle todavía más importancia a la situación. Porque, sí, para el personaje morir es un bajón. Es más importante estar vivo. Pero para el mejor amigo de este personaje, que se le caiga este pilar, que lo ataba de alguna por alguna razón a, a tierra, es todavía peor. Y todos los demás, además de ver a la muerte de su compañero, ven a la muerte del mejor amigo de esta persona. Y le agregas un nivel más de, de complejidad y dramatismo a la situación. Es una gran idea y mantenés, la la mantenés las situaciones dentro de lo que está pasando. No hace falta, digamos, narrar desde afuera, simplemente puedes narrar desde los ojos de alguien más. Está buena esa, eh, a mí me gusta. Carlos Gutiérrez, ¿qué opinas de las campañas donde los personajes son malignos? Y zombies, esqueletos, bugbears, ¿cómo dirigirías como DM? Estas suelen durar poco, pero porque rara vez hay... hay esto lo digo... No por experiencia ni porque conozca a todas las personas, pero rara vez hay gente que sepa jugar bien personajes malignos. Yo los personajes malignos los tiendo más a la, al egoísmo y al desentendimiento, digamos. Si hay algo que no les incumba no se meten o no les interesa, lo que sea. O, tratado, o solo buscan beneficio personal. Si no lo consiguen no tienen por qué estar ahí, se van y ya fue. Eh, y como DM requiere mucha más preparación, ya que vos, como está conformadas las historias, los personajes malos son activos y los buenos son reactivos. Los malos hacen cosas porque quieren algo y los buenos reaccionan a esas cosas porque no quieren que pase. Esto es un estándar. ¿eh? Entonces, vos como DM tenés que darle la posibilidad a los jugadores, a los personajes malignos, de hacer cosas, de empezar bueno, situaciones, movimientos, lo que sea, para generar un cambio. En donde sea que estén, o en la situación en la que estén. Entonces, requiere mucha más preparación. ¿Están buenas? Sí. Son divertidas. Pero, Dueran poco. Porque, eh, como bueno tomas una mala decisión, y bueno, la historia va a seguir, tu personaje va a gastar. Pero como malo tomás una mala decisión y que yo cae preso a alguien, se pierde el personaje de una manera más, más estúpida todavía. Eh, tienden a, a durar menos. Vaquero820, ¿Tienes escritas cosas sobre Anurem? ¿Cómo recomiendas preparar las secciones y eres más improvisador o más de tener todo preparado? Tengo un montón de cosas escritas de Anurem, cada vez que eh, llegan, hay una parte de un viaje o, una, o llegan a un puerto nuevo, yo tengo escrito un montón de información ahí, cosas que quiero que pasen, cosas que estén atadas a cosas que ya pasaron, tengo mi, mi, pequeño, mi pequeño formato de, de preparar sesiones y eh, una vez que tengo las cosas importantes Anoto unos nombres, hago unas cosas así nomás Y después a improvisar Porque eso se trata Preparar para improvisar eh, En cuanto a, a, a la idea de preparar Tenemos un taller sobre esto, pero Por ejemplo, ahora que ya está en la sección 24 La próxima creo que es la 25 Ya hay un montón de información Sobre los personajes, sobre el mundo Sobre los NPC, sobre el barco Sobre los otros barcos, hay un montón de cosas que ya se dijo Entonces en base a toda esa información que ya está... Yo elijo cosas que quiero que, que se expandan un poco más a donde van a llegar. Y las anoto. Y pongo esa información la reparto un poquito. Después anoto cosas que yo sé que quiero que pasen. Que, porque es para donde estoy apuntando la aventura. Y veo de sacar información de ahí para repartirlas un poco en el pueblo. En base a eso, después es... Describir quién es la, la, la persona importante del lugar. Quién es el otro personaje importante del lugar. El de la taberna, el del mercado El de esto y lo otro Y al final de todo, cuando termino de hacer toda esa parte Veo cuáles son los intereses de los personajes Qué sé que le interesa a Vines Qué sé que le interesa a Cal Qué sé que le interesa a Kaiden Y en base a eso, de nuevo Agrego cosas a lo que ya escribí Y ahí está, después es cuestión de buscar imágenes Mapas de cómo pienso yo que es el lugar, o qué se van a encontrar ellos Y cosas así, y, la, y listo Pero a mí me gusta preparar Para improvisar Nasim Santos, ¿conoces el BTT Astral? Lo vas a investigar, se ve muy interesante Y estaría padre videos en español Que de momento no he encontrado ninguno Sí, Astral Lo vi así nomás y me pareció buenísimo Tiene un montón de cosas bah, un montón de cosas. Yo sé que tiene iluminación dinámica gratis Cosa que Roll20 no <ríe> Así que eso ya es un montón Y vi algunas cosas, creo que vi mal Pero vi también fondos animados Eso está bueno, hicimos un video de todas maneras Para Roll20 con fondos animados Si lo quieren ver está en el canal de YouTube que andan bien, ¿eh? Están buenos. Astral lo voy a investigar, porque suena bien. Si... Yo creo que si van a empezar una aventura y van a, y quieren hacer este cambio de plataforma, la tienen que hacer desde que empieza la aventura. Porque ahora, digamos, cuando vos cargas cosas en una de estas plataformas, se te quedan guardadas todas. Las imágenes, los NPCs, notas que hayas creado. Y yo ya hice un montón de cosas para Número, en que está todo el rol 20. Así que ahora, cambiar Astral... Suena como un, un progreso re largo hacer la migración de plataforma, eh, pero vamos a ver qué onda. Mad Max es pack Ah, mira Gordura más. ¿Piensas hacer videos explicando el sistema de Cyberpunk? Sí, seguro, eso es seguro. Cyberpunk este año quiero llegar porque además quiero ser algo medio futurista. Estamos terminando los videos de terrenos y vamos a hacer algunos talleres en el medio. También quiero terminar, tenemos que terminar la serie de Séptimo Mar. Que nos quedan algunas cosas ahí y después tenemos que enfocarnos en un juego y yo quiero que sea algo medio futurista. Todavía no sé cuál. Capuchino 2021. Una cosa, ¿cómo puedo saber cómo DM cuando en X acción, X acción, X jugador, use X dados? Por ejemplo, un jugador atacante debería tirar un D6. Depende del juego. Generalmente, eh, sobre todo en el combate... El, el, todos los juegos de rol que tengan una sección de combate Van a estar explicadas las reglas de combate sí o sí o ahí Y te va a decir qué tirar, cuándo y dónde Así que es importante leer esa parte de las reglas Y en cuanto al resto de las cosas Siendo el caso de, de un juego que requiere habilidad Normalmente los jugadores van a hacer acciones Y te van a decir Quiero buscar en la biblioteca Bueno, tira eh, buscar libros, por ejemplo O quiero leer en latín Bueno, tira tu habilidad de eh, hablar o leer latín entonces, en ese sentido, las habilidades son cosas que los jugadores activan, por así decirlo. Pero a veces también hacen cosas y vos le podés permitir una tirada. Dan un, un discurso, por ejemplo, a un NPC y vos decís, tira persuasión. Entonces hace una tirada de persuasión a ver qué también le sale. Eso más o menos como DM, lo vas a tener que ir viendo vos. Pero para el combate está todo en las reglas, así que te recomiendo ahí leer las reglas del juego que estén jugando. Carlos Gutiérrez, ¿alguna recomendación de series, caricaturas o películas que sean de temática steampunk como Everron? La verdad que no conozco Luciana creo que tal vez tenga más información al respecto, yo no me acuerdo ninguna ahora Ninguna, no Si un personaje bárbaro prepara una acción de que cuando lo ataquen deja que le peguen para dejar la espada clavada y poder robársela ¿Lo permitirías? ¿Qué le harías tirar de ser así? O sea, él va a no defenderse, que le claven la espada y va a intentar sacar la espada cuando le hagan daño. Okay, bueno. Primero, tal vez no le claven la espada, tal vez simplemente sea un corte. Eso no importa. Pero va a intentar arrebatársela. Y ahí es una tirada enfrentada. Tiene que ser... Te, te, lo que va a intentar es desarmar a su objetivo. No creo que haya... Un beneficio por dejarse golpear Salvo el perder punto de vida O Que te pegue un crítico el, el tu enemigo y, y, y, y sea más complicado todo eh, ¿habría, que, habría que ver las reglas de desarme Y yo intentaría hacer eso Lo que intent Sí, eso No sé cuál es el beneficio de dejarse golpear Porque tal vez De nuevo, tal vez no, lo, no, lo, no le hagan Una estocada, sino un corte <coughs> Carlos Gutiérrez. ¿Un hechicero de, de origen de las sombras puede tener acceso a la tabla de magia loca salvaje? Según las reglas, no. Según las reglas, eh, es solo de el hechicero de magia salvaje. Nota 22. Robota de Sirius en Serra está dirigido. Está dirigiendo una aventura de DD en canal Agmaril. Sí, sí, una vez nos rayaron los de Agmaril. Recopado. Eh. Gordura más. ¿Cómo interpretar un brujo de manera que no sea molesta para el jugador o la parte en general Para que se, que se sienta que el patrón existe? Charla con el DM la parte del patrón Porque él debería llevar a cabo esa parte No tiene que estar totalmente atado al patrón No tiene que ser algo constante en el día a día del brujo Es más un intercambio de negocios que, que una relación así súper de amistad Pero puede serlo ¿no? En ese sentido puede ser más, más o menos como los clérigos, digamos, que ellos van para todos lados promoviendo la palabra de su, de su dios, pero no están todo el día hablando de su dios. El debería estar, el, el, el brujo debería estar todavía menos tiempo hablando de su patrón, diciendo, ah, no, porque no sabes los infernales y los demonios son recopados, no hace falta todo eso. Vos también, vos hiciste un pacto con esta cosa para conseguir magia porque seguramente querías hacer cosas con magia. Ah, por más que no hayas tenido un objetivo, tu objetivo era hacer magia O querías tirar rayos o el chulas Así que en ese sentido no hace falta estar todo el tiempo conectado al patrón Pero habla con el DM y tratá de que interprete el patrón de una manera interesante Así vos vas a tener formas de rolear más copadas Vaquero, ¿probarías los manuales de mi pequeño Pony, Steven Universe o War de Aventura? Sí, seguro, vamos a ver qué onda el Steven Universe me llama la atención porque me encantó Steven Universe, es genial Lo vi todo, estuvo buenísimo Ahora Aventura no lo vi todo, vi capítulos al azar Y está muy bueno, hubo uh, capítulos súper extraños Estuvieron súper divertidos Y de mi pequeño pony realmente no sé nada <ríe> eh, Pero vamos a ver, ¿qué onda? guay. sí, ahí va Gracias Luciana por tirar la cosa Capuchino 2021. Otra pregunta. ¿Cómo funciona la necromancia? La, ne la necromancia es magia que eh, está <ríe> enfocada en la parte entre la vida y la muerte. Las la tradición de las, en, del brujo, de, perdón, del mago de la necromancia está bastante bien explicada, pero realmente son hechizos que hacen cosas así, medio, medio corruptas, como que es, eh, o, Pero también hacen cosas como salvar la vida, como el, el Falsa muerte. O están los que hacen daño necrótico. Tienden a hacer hechizos súper, súper malos. Pero es una escuela de magia, además. Eh, tiende, tiende a... Como está relacionada con los muertos vivientes y con, y con los liches y demás, es, es una escuela con mala propaganda, pero la verdad es que hace cosas malas también. Está toda la explicación en, en, en el manual. Nacim Santos. Revisan los... Un arte de arcana de Deide, de Deide, lo último que se confirmó es que vendrá un nuevo libro de Ravenloft, los linajes góticos donde podrá jugar con vampiros, no muertos, Frankensteins, o alguien criado, maldecido por sagas, brujas. Y lo más interesante es, estas transformaciones pueden suceder en el medio de la aventura. No leo nada, rara vez leo algo de, de Un arte de arcana, a menos que sea algo súper interesante, como cuando cambiaron al explorador. Pero el libro de Ravenloft se ve interesante. Espero que sea de nuevo, como siempre herramientas para jugar porque ya hay una aventura en Ravenloft ya está la, la de, ya está Strad entonces quiero que haya cosas para jugar ese estilo de, de, de aventura sin necesidad de hacer algo dentro de este de Ravenloft pero bueno vamos a ver los linajes todo eso se ven súper divertidos además eh, Frankenstein suena bien Gordura más más opciones para los encuentros aparte de pelear y negociar en el extremo más reducido de todos, esos son los dos únicos encuentros que hay Porque el, el negocio tiende a ser... Dentro de negociar se puede entender que están los encuentros sociales Donde hay un intercambio de palabras para conseguir información Alguien cede una parte, otro da un poco más También puede haber... Eh, lo que siempre damos son que si vas a, se vas a pelear Que el terreno sea parte de la pelea Y haya un, una razón de por qué se pelea ahí que, que el terreno provea beneficios o penalizadores. Que haya objetivos dentro de la pelea. Que no sean solo matar a tu enemigo. Sino hacer cosas durante la pelea. Para que otra persona no las haga antes. Entonces se vuelve otro juego. En cuanto a negociar. Hay muchas maneras de lograr que las, las charlas. Tengan peso a la, al incluir situaciones políticas. Por ejemplo. Están tratando de, de decidir o descifrar cifrar. Para qué lado está tirando a alguien importante Si para el rey o para el conde Entonces tienen que hablar con estas personas O con alguien interesado A ver, a tratar de sacarle esta información Entonces Todo este juego de para dónde va Es una suerte de negocio Porque vos estás, seguramente vas a dar algo Para conseguir otra cosa Pero al estar atado a la historia A la situación política del lugar Cambia mucho Porque vas, después lo que pasa es Qué haces con esa información que tenés vos a vez te das cuenta de que en realidad está tirando para el rey, pero solo para después generarle problemas. Eso lo tenés que, que ver vos. No hace falta, digamos, que haya inter un de intercambio de dinero porque se puede intercambiar información también. Nota 122. ¿Te coparía hacer un one shot de algún videojuego tipo Witcher Fallout o algo más japonés como el Final Fantasy? Sí, de hecho creo que de Fallout hay un, un juego de rol. Y de Witcher también. No sé si de Final Fantasy. Imagino que sí, porque... Es muy, muy antiguo ese juego. Pero, eh, sí, seguro. The Witcher, The Witcher, The Witcher sí. <ríe> The Witcher sí, ya te digo que sí. Eh, eh, es bastante, digamos, eh, es algo similar a lo que estamos dirigiendo ahora, pero bueno, tiene toda esta magia de The Witcher, como le dice un amigo. Nota, 122. Daydia 3.5 mejor que Quinta o solo es más complejo... <ríe> eh, no, lo de mejor o peor, viste, siempre es difícil de descifrar esa parte, digamos, ¿qué mejor o peor para mí o para vos? Yo jugué 3.5 muchísimo tiempo y la pasé re bien. Y me acordaba del sistema en ese momento y estaba buenísimo. Y en ningún momento me molestó. Para nada. De hecho, dije, uy, bueno, mejor, sí, vamos a hacer esta cosa. Pero, cuando salió Quinta Edición, dije, uy, menos mal que ahora no tengo que hacer todo esto. Lo cierto es que... Si en un sistema te la pasa mejor, con tu grupo siga jugando a ese, no va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar ahora es que de 3.5 no salen más libros, pero hay un montón. Y de quinta edición van a seguir saliendo libros, y hay un montón ahora, y va a haber un montón a lo largo del tiempo. Nada más. Esta es Luciana, veo los 20 minutos. <risa> Acá estamos. Carlos Gutiérrez. El viernes que viene, ya que no serás de DM, ¿te quitarás la túnica que hice tu contrato? No. Siempre que esté en cámara tengo que tener la túnica. De hecho, tuve la túnica mientras estaba interpretando a Nick en el. En el one shot de Cristecas. <risa> Chao, gracias por pasar. Vaquero, ¿has jugado partidas conectadas? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo partidas conectadas? Tipo. Campañas donde había.. O sea, había una línea de historia. Después empezamos otra partida y estaban conectados. ¿A eso se refiere Sí, sí, jugué bastantes. Eh, está bueno. Yo tiendo no en, a no ponerle mucho peso al, a, a la primer línea de historia. Simplemente digamos con que mencionar que están conectados de alguna manera ya es suficiente. Los jugadores lo entienden. Y una vez que lo agarra ya está. Eh, va a haber momentos de... Ah, mirá, por eso tenía esta cosa este personaje. Pero mucho más de eso no quiero que pase porque también estoy encontrando otra historia acá. A menos que a alguien se le ocurra que haya este, esta, esta conexión constantemente esta, y, se, y sea la parte principal del juego. Suena bien. Ah, ¿dónde estamos? Carlos, ¿cuánto tendríamos que donar para que te compres pintura en aerosol para el cabello y la <risa> y y pintes tu barra blanca? Eh, no lo sé. Eso me eso, imagino que lo deciden las chicas ya que son las productoras de carajo. <ríe> Así que ellas van a saber responder. Vaquero, ¿qué opinas del mago de las escribas de talla? No me acuerdo. A ver, vamos a verlo. Porque... Me acuerdo que era... Estaba bien, sonaba divertido, pero no sé nada del sistema. A ver... ¿Dónde estamos? Order of scribes Supuestamente estos escribas ¡Ah! Tienen su libro Tienen como mucha conexión con el libro Y, y los conocimientos antiguos Que viajan en los libros Y tienen una plumita que escribe Eso está eso, eso es siempre divertido Me hace acordar a la reportera de Harry Potter eh, ajá. Copias cosas más rápido Podés borrar cosas más rápido y de lejos Puedo usar tu libro como foco arcano Ya está bueno eso Suena bien ¿eh? suena, suena, suena muy divertido para usar Por lo menos para un NPC Suena, suena interesante No sé cómo, cómo lo haría Con un, un jugador Pero la idea de que tu libro sea Una parte todavía más importante para el mago Suena genial <coughs> 4 dx iría. Mi pregunta sería, ¿cómo, motivas, ¿cómo motivarías a tus jugadores para una buena interpretación de sus personajes? A esta altura en mi grupo yo ya les digo, vamos chicos, vamos a jugar, vamos a pasar a reír, vamos a poner las pilas, y ellos mismos andan solos. A veces ni les tengo que decir. Pero también la parte está del lado de que yo tengo que... Esto es un consejo que suelo dar, que yo tengo que estar muy cómodo y rolear lo mejor que pueda Para que los demás se sientan cómodos de la misma manera Y que ellos roleen Aprender a rolear es un proceso A veces para algunas personas es más rápido, para otras es más lento Para algunas personas es más fácil, para otras no tanto Y no le sale a todos También encontrar un estilo, no es solo interpretar desde la primera persona Tal vez una persona es buena haciéndolo desde la tercera persona Describiendo qué es lo que hace su personaje Te dicen como por ejemplo... Mi personaje, el ladrón que se llama yo, Federico bueno Federico va, se acerca agachado Como sniqueando La rodilla abajo de la mesa e Intenta manotearle la bolsa de monedas Eso es rolear también Y no hace falta que, que él haga todas las mímicas De la primera persona Que lo rolees de la tercera persona eh, no, no está para nada mal es, es un proceso Lo que sí, lo que yo recomiendo Es que vos como DM Des el ejemplo y enseñes con el ejemplo. Vaquero. ¿Cómo harías un personaje con 23 de armadura nivel 1? No sé. No tengo ni idea. Sigamos, sigamos, sigamos. Señor Debbie. ¿Cómo hago para que mis jugadores sientan apego por un NPC? Lo aprecian y sientan su pérdida. Tenés que... El NPC tiene que mostrarse es generar una conexión con los otros personajes que el NPC los ayude, les cuente cosas, esté con ellos comparta su vida, se preocupe por la de ellos, intente ayudarlos en las cosas que les, ellos les contaron que sea parte del grupo que, que esté con ellos que, que, que haga cosas que ninguno hace creo, que tal vez que les cocine, que les limpie que, que se ponga contento cuando ellos tengan éxito que sea su amigo, que esté con ellos que sea uno más del grupo dura más. Dudas con las acciones. Recoger un arma del suelo para atacar. Cuenta como parte de la acción o de acciones diferentes. Hay un apartado en el manual que dice cuáles son las cuáles son las acciones gratuitas. Y levantar un arma del suelo, si no me equivoco, es una acción gratuita. Pero hay que leer la parte de esa de, del libro. Bien. Porque hay una lista de cosas que dice son acciones gratis. Vaquero. ¿Cómo funcionan los personajes con cuatro brazos? He visto uno, resurgir el dragón y se me hace muy OP. La verdad que... No sé. Vamos a leer... Uh, de resurgir el dragón, leí muy poco. El dragón, razas. Ah, me, hace poco me dijeron que había como una araña. Se llama Araina. Vamos a leer. Tal vez tiene alguna regla especial, pero no creo que, que haya una regla especial. Realmente a la hora de, de combatir y demás. Porque los ataques y demás van a estar limitados por... Por las acciones que puede llegar a hacer el personaje no importa, no importa que tengas cuatro espadas Si solo puedes hacer un ataque, puedes hacer un solo ataque Dice, múltiples brazos Tienes dos brazos adicionales Tienes un segundo uso sin coste para interactuar con un objeto O rasgo del entorno por turno También puedes empuñar armas con ellos Sí, eso no no hace sé, nada en ese sentido No, no, no es que gana multiataque Para nada, en este, por decir multiataque Para poder interactuar con más objetos a la vez O con más cosas a la vez Sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Carlos, una duda que me ha carcomido siempre. ¿Por qué en la gran mayoría de las parties que yo he estado, ningún personaje le presta atención o e importancia a la característica de inteligencia, cierto? por magos y artificeros? ¿Alguna idea de clase, de clase basada en inteligencia una especie de detective? Los, los, los pícaros tienen... Tienen buena inteligencia. Lo cierto es que en su mayoría los personajes le prestan atención al rasgo en el que son mejores. ¿no? Uf, un Entonces se basan en hacer cosas en las que son buenas. Y rara vez hay algo para hacer que les, que les interactúe con su inteligencia. Pero muchas veces te preguntan si recuerdan cosas o si conocen algo. Y todas esas cosas son por tiras de inteligencia, así que lo puedes hacer. No, no sabría cómo es el general, a mí me pasa justo que en, mi, en, mi, en la parte de Anuren está Luciana con Artífice y Bachi con Kai, con Maga, con la Maga Kaiden. Entonces la inteligencia está muy presente. De hecho, se siente más cuando le toca hacer a Cal algo por inteligencia, porque le cuesta un poco más, por ejemplo. O sea, o es mucho más fácil lograr algo que esté relacionado con historia, con arcana y esas cosas para los personajes que tienen por inteligencia, porque ellos son buenos y ¿sí? ¿No son <coughs> Francesco 02 Hola, buenas ¿Cómo puedo hacer para incluir a un jugador a la partida? Rollo empezó hace varias sesiones Pero no lo queremos dejar solo Hace que, la, que ese personaje O sea, que la unión al grupo sea parte de la aventura Tal vez puedan rescatarlo de algún lugar O lo necesiten para ingresar a otro O que este, jugador, este personaje tenga contactos con alguien importante Que ellos tienen que hablar y que después desea a él y cosas por el estilo. Trata de, de, de incluirlo en tu preparación de la historia. Charlarlo con tu personaje, decirle qué es lo que vos pensás hacer. Y que si le parece bien hacerlo. Porque tal vez tu personaje está jugando a un noble y no quiere empezar preso y ser rescatado. Tal vez podés usar el background de él para que esté relacionado directamente con la aventura. Y no lo hacen solo, sino que lo incluyan directamente mediante la aventura, como si fuera un NPC más al principio, y después dice bueno, ya fue, ¿sabes? quiero ir con ustedes no me voy a quedar acá ahí veo los anuncios de Luciana Vaquero, ¿algún día nos mostrarás una foto de tuya sin barba? no creo nunca mostré una foto además <ríe> Señor Devi, otra pregunta. ¿Cómo harías que los jugadores se sientan empatía por el villano y no, no solo quieran caerle a palos? Esta parte con los villanos depende mucho de cuál es el plan del villano. Si vos haces que el plan del villano sea yo, destruir, destruir todo porque sí, va a ser difícil empatizar con alguien así. Pero si vos al villano le das un objetivo, que alguna de las personas puede decir, hey, no suena tan mal... Ahí ya tenés el principio para, ser, para la empatía, digamos. Ahí ya tenés lo que necesitas para que un personaje diga... No sé si está bien esto. También... Tiene que ser alguien importante. Tiene que ser alguien que, que, que se sienta que es el villano. De esta manera... Cuando le caigan... Tal vez sepan que... El golpearlo no le va a hacer nada. Matarlo no le va a hacer nada. Pero llevarlo humillado al rey... Le va a doler muchísimo más. Porque ellos saben... Cuánto peso tiene. Eh, esta situación social. en Para él. Entonces vos tenés que presentar al villano. De, de una manera en la que ellos. Lo tengan como una persona. Y. Puedan enfrentarlo de más de una manera. Que solo sea eh, golpearlo. Porque lo cierto es que por más que el villano. Haya hecho que yo una bomba. Y ellos van y matan al villano. La bomba todavía está ahí y probablemente explote. Entonces. ¿Sabrón el día? No realmente. Ahora. Si hacen la bomba agarran al villano, lo obligan a desarmarla y lo presentan frente al pueblo diciendo esta es la persona que los traicionó desde hace mucho tiempo, bla bla bla esa victoria moral es mucho más grande que, que, que solo matarlo y hace que los jugadores piensen en el villano por más que sea simplemente vencerlo hace que piensen en él y las cosas que le interesan a él que es esta parte de la apatía. Carlos Gutiérrez, ¿te ha pasado en una mesa que diriges a un jugador que pierde los estribos y se suelta a llorar, gritar o se enoja hasta el punto de la cólera? Si te ha pasado, ¿cómo ha sido? imagino. Me ha pasado varias veces. <risa> Algunas estaba. En su mayoría no estaba justificado, era gente que simplemente se tomaba personal situaciones que le pasaban a su personaje. A veces contra mí, a veces contra jugadores. Una de las últimas veces fue digamos, cuando simplemente dejamos de jugar con esa persona y se terminó ahí. Eh, y, y es feo, es simplemente feo Sobre todo cuando no sabes lidiar con gente so, Yo cuando era chico y era tímido Pero quería jugar rol Si venía alguien con la intensidad De una persona mayor Yo no sabía controlarlo Yo me había callado y, en silencio y miraba Ahora tengo muchas más herramientas para lidiar con esto Y me siento mucho más capaz De que si alguien empieza a gritar y tratar mal a los demás Le voy a decir... Por favor, andate, o lo voy a ayudar a que se vaya. Son la, las situaciones malas. De hecho, eh, trato de, de no prestarle mucha atención. Eh, hay que enfocarse más en la parte divertida o la parte de ayudar a la persona. Si ustedes están pasando por una situación así, si alguien está pasando por una situación en la que hay un jugador en su mesa que cada vez que les haga algo mal se enoja e insulta a los demás y hace que todas las pases mal, lo que les recomiendo es que antes de empezar a jugar o un día que no jueguen, charlen entre el grupo a ver cómo pueden solucionar eso, sobre todo con esta persona. Y si sigue generando cosas malas sin ninguna razón, tal vez consideren jugar sin ella así nomás. Eh... Lo cierto es que no me acuerdo tampoco muchas. Sé que hubo varias, eh, hubo, hubo algunas así eh, en las que se tiraron cosas a las paredes, pero. Son las menos y son las más aburridas, lo cierto. Esa, esa, todas esas sesiones terminan en que la pasamos mal todos. Nada más. Vaquero, otra pregunta. ¿Cómo harías que si un personaje traiciona a la parte y se una al villano? ¿Te parece bien o mal? Aunque sea, lo permitirías? Sí, más vale. De hecho, estas cosas se suelen planear con el DM. Así el DM también está incluido en esta interacción. Y le, le da herramientas al jugador de que lo haga. Va a haber un punto donde tal vez le tengas que decir... Bueno, mira. Tenés dos opciones. O me das tu personaje y lo juego yo. Y vos te unís con otro personaje. O esperás hasta que tu personaje vuelva a aparecer. Porque lo cierto es que una vez que te vas con el villano... Vas a tener que estar dirigiendo... Cada vez que se juntan a jugar... Como que dos mesas por separada, una para esta persona y el resto del grupo que está haciendo otra cosa. Así que, en el momento de revelación tiene que ser final. Tiene que ser un momento donde, bueno, en la pelea final, cuando el traidor se revela, se resuelve la situación ahí y se terminó. Porque si no, si vos la alargás después de eso, va a ser complicado llevarlo. Pero si la revelación sucede y termina la, la aventura ahí o, o parte de la historia ahí, está todo bien. Sigamos, sigamos, sigamos ah, Acá está Creo que está la siguiente pregunta Dan Pakuma, ¿te costó mucho empezar a jugar D&D? Cuando yo empecé a buscar Solo encontraba cosas en inglés y el primer libro que compré Era de Pathfinder Sí, a mí me costó mucho, pero cuando empecé a jugar En aquel momento, en tercera edición O antes El libro que tenía el DM Estaba en español y además ellos sabían todo. digamos, Ellos me, me dictaban y yo anotaba. Eso era todo lo que tenía que hacer. Había, en aquel momento, era mucho más difícil tener acceso a los libros. Ahora es mucho, mucho más fácil encontrar un libro en, en español de, de, de ID o de cualquier juego. Pero eh, no, no no me costó mucho. Lo que sí me costó es después conseguir mis cosas. Como le dije, me compré el libros mucho, mucho más adelante en mi vida y... Miniaturas y dados Todo eso siempre fue mucho más adelante Al principio era jugar eh, con lo que teníamos Un solo set de dados o cosas por el estilo Digamos, Carlos ¿Algún consejo para jugadores primerizos? ¿Le recomiendas rolear personajes de animes o de películas? ¿Es recomendable que usen en sus primeras partidas aventuras? Partidas aventuras prejuicios El típico horror idiota, el criterio fanático Creo que una vez que esta, estas personas estén sentadas a jugar, por más que... Y si no saben nada, yo creo que no hay que, que darle, encaminarlos en nada. Ellos mismos saban, se van a saber llevar. La, la cosa con los estereotipos, Y los prejuicios, es que son más o menos conocidos por todos. Así que... Eh, si se dan cuenta que van a ser el bárbaro idiota, tal vez lo jueguen. Pero por otro lado, tal vez intenten interpretar a su personaje. Así que hay que permitirles explorar. Que decían ellos realmente... ¿Qué es lo que va a hacer su personaje? Por más que no sepan hacerlo, por más que no sepan cómo, por más que eh, tomen acciones que no sean eso, está bueno dejarlos eh, hacer lo que quieran. Y si quieren jugar un personaje de una serie, de una película, de un libro, que lo hagan. Lo van a hacer, lo van a rolear a ese personaje, pero va a ser a su estilo, aunque no sepan que lo estén haciendo, porque por más que a vos te guste Thor... Va a haber momentos donde sí vas a tomar, vas a decir frases o vas a tomar decisiones como Thor, pero el resto del tiempo va a ser tutor no va a ser el de las pelis ni el del cómic. Así que para mí hay que, eh, que ellos decidan sería. Nota 122. El rol de mesa se puede hacer 100% imaginativo Lion. mira cómo empezó Critical rol ¿Podrías me echar alguna anuren presencial? No hace falta mucha para Fernala para disfrutarla. No, eso es verdad y viene viene de la parte que yo dije que, que me da el tablero y demás. Pero estoy muy, cómodo, estoy muy cómodo con el tablero virtual, me encanta. Yo quiero, quiero que sea presencial porque, porque todos tienen un montón de dados y queremos tirar dados. Yo quiero tirar dados con ellos y además eh, compartir la experiencia eh, presencial está buenísima. Pero eh, no, como no tengo... La parte del tablero en es importante... El tablero virtual ayuda muchísimo a esa parte Y me estoy acostumbrando un montón a preparar la sesión con eso Tal vez es algo mío, tal vez es algo mío, pero eh, Bueno, a Crítica Rol Roles fue bien, no solo a ellos Hay un montón más también que le fue un montón que, que, que se sumó un montón de gente siguiéndolos Hay, hay streamers de, de habla hispana que que le va de manera excelente A ver, a ver, a ver. ahí está la pregunta para Luciana Sigamos, sigamos, sigamos Señor Debbie Las carretas, carros, ¿no afectan el combate montado? Sí No podría Yo creo, yo no lo dejaría ¿Una oh, alarma? Yo no lo dejaría porque La idea del combate montado Es que vos te puedas ma eh, maniobrar con tu montura Y las carretas y carros tienen muchísima más dificultad para maniobrar... Porque están atadas a algo más pesado... e Incluso a otros caballos o cosas así... Así que... Sí... Súper complicado... Ah, sigamos, sigamos, sigamos... Carlos, última pregunta... ¿Vos cómo aprovechás los cinco sentidos para describir un lugar? Ejemplo, una taberna pirata o de tortuga... Me gusta... Si vos le vas a poner algo característico... Como, como un olor importante tiene que ser, lo que tenés que pensar es en cuando das esa información si vos sabes que el olor es importante, es una de las primeras cosas que les tenés que decir a los jugadores así, la tienen presente desde el principio es muy común decir, bueno, entran a este lugar y ven esto, pero el olor tal vez se siente desde afuera entonces, cuando se acerca a este lugar, lo primero que lo recibe es este olor nauseabundo A Abren la puerta y se intensifica todavía más. Y ahora ven el, el origen de este olor, es este tumulto de gente sucia que está gritando y saltando y bailando, etcétera, lo que sea. Tiene que ser esa parte, sobre todo la música también. La música la podés sentir desde afuera. No hace falta que entres a la taberna siquiera si hay música, si hay un bardo cantando y están las ventanas abiertas. Lo van a escuchar. De esa manera, la música va a estar presente y va a estar antes de describir el lugar. O, si es algo. Si, no es, si es algo importante, pero el momento está. no es el correcto. Por ejemplo, en el dungeon una de las pistas es, es una flor que tiene un olor de lo que sea. Vos sabés que van a encontrar esa información cuando entren al dungeon. Así que tal vez describir el olor al principio no te va a servir. Es depende cuando vos quieras entregar la información a los personajes. El, el tema, digamos, de, de los sentidos. ¿Cómo vos querés que, que ellos. Reconozcan el lugar del principio Pero está bueno siempre Hacerlo multisensorial Para que haya más información Vaquero, última pregunta también ¿Cómo arreglarías tanto como máster Y jugador un personaje ciego Con el estilo combate y percepción pasiva de 21? No sé, <ríe> suena que eh... Esta parte de cómo arreglaría me falta siempre Un... Un inicio, digamos. ¿Quién es esta persona? ¿Para dónde fue? Eh, sabemos que sé que lucha o combate porque tiene su estilo de pelea ciega. Y percepción pasiva 21 quiere decir que está muy atento a su alrededor constantemente. Puede ser una persona iracunda, puede ser una persona relajada, puede ser eh, alguien... Entrenado, puede ser alguien Noble, puede ser un marinero Entonces como que hay, hay muchas cosas más que puede ser Esta persona eh, Que se puede agregar Francesco02 Hola León, quiero hacer un rol con Ambientación de D&D básica Alguna historia en la que me pueda basar No quiero pensar mucho, es para divertirnos Y te recomiendo agarrar la aventura inicial De Pandelver, Eso es D&D básico para todos lados hasta ahí, por ahí, ya está. Creo que tal vez neces... O sea, el manual de jugador lo van a necesitar y probablemente el manual de monstruos est está en el manual de, de Pandelo, el que es lo que necesitas. Pero seguramente no, no, no haya mucho más que eso. Y es de idea bien, bien básico. Ahí veo eh, el anuncio de Luciana que hasta acá llegamos las preguntas. <risas> Ajá, justo a tiempo. Pasé cuatro minutos. Bien, antes de irnos, quiero eh, re, eh, recordarles los anuncios, que son. Ya tenemos eh, en Spotify todos los capítulos de Lore, creo que nos faltan los últimos, pero ya los vamos a subir, así que nos pueden encontrar como la taberna de rol. El próximo martes vuelve a Nuren, pero vamos a cambiar la hora a las 7 y media hasta las 10 y media, eh, para darle un poco más de espacio a nosotros. El domingo nos invitó a jugar Cristecas, Ratas en las Paredes, junto con Master Pifias y. De nuevo me olvidé el nombre, terrible, León. Eh, Noviembre Nocturno. Que son, bueno, Master Pifias desde Pifia Descomunal. Y Noviembre Nocturno tiene un canal de YouTube donde hace narraciones, está muy bueno. Estamos cerca de los 7.000 suscriptores en YouTube, así que si no están suscritos, por favor háganlo. Tenemos pensado un sorteo para. para los 7.000, que tenemos unos premios ahí, está buenísimo. Y nos ayuda un montón. ¿Qué más? Mañana vamos a estar publicando en todas nuestras redes sociales la programación nueva del canal. Así que estén atentos. Y el viernes 12 vamos a jugar con Crónicas de Lombardo un one shot dirigido por Razu. En el cual vamos a nosotros vamos a jugar... Luciana, Bachi, yo seguro. Max todavía no sabemos. Bachi está... Bachi y Luciana, creo, no. No sé quién está haciéndolo. Creo que Bachi principalmente está preparando cosas para usar los puntos del canal. Hay mucha gente que tiene puntos del canal y todavía no dimos muchas cosas para usarlos. Pero ya estamos preparando un montón de cosas. Y justo hasta que estoy viendo el saludo de Julita de Rol. Así que quiero dejar un saludo muy grande a Julieta de Rol. Estuvimos hablando de ustedes, sobre todo de a por el podcast eh, que, que se sumó a nosotros sobre streamear Rol. Así que genial. Ahora sí. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Se tuvieron buenísimas. Hubo un montón hoy. Un montón, un montón. Eh, quiero agradecerles por pasar Y por charlar ahí en el chat con, con, con Entre ustedes, eso siempre está buenísimo Siempre ayuda Y creo que eso es todo El miércoles que viene Vamos a tener el podcast en lugar del de Me Responde Durante la semana vamos a anunciar eh, Los invitados y tal vez el tema Pero pueden pasarse por acá Para verlo Así que nada más, nos vemos en el próximo stream Chao.